Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, muy muy pero muy buenas noches a este espacio de Lectio Divina, habíamos hecho una pausa unos miércoles, estábamos en misión, estábamos preparando también eh, varios materiales, varias cosas que nos han tenido un poquito como eh, pues metidos en este tema de la misión, por eso estaba ausente de este espacio de la Lección Divina, pero aquí he vuelto eh, para retomar este ejercicio de oración y de preparación de la liturgia dominical. Este domingo, el sexto domingo de Pascua, avanza, avanza esta experiencia, este camino pascual. Así que, bueno, mis queridos hermanos, eh, recta final de Pascua, ya la semana que viene, con la ayuda de Dios estaremos orando, meditando la novena al Espíritu Santo, preparando nuestro pentecostés. Y la conclusión de este maravilloso tiempo pascual. Gracias a todos los amigos. También quiero aprovechar este espacio para agradecerle a todos los amigos, hermanos, fieles. Que estuvieron con alma, vida y corazón en la misión diocesana Ahí en la misión parroquial también. Fue un ejercicio muy bonito. Un ejercicio de, de ponernos en la presencia de Dios. De obedecer al mandato de nuestro Señor. Así que, pues qué alegría haber compartido eh, dejamos al Señor por el Señor estuvimos en los barrios en los sectores, orando, meditando así que, llevando la buena noticia de la salvación, gracias a todo el equipo colaborador a ustedes, queridos amigos que se vincularon en su parroquia a la misión, ayudando atentos, disponibles Dios les bendiga y bueno, la misión continúa continúa y continúa en el diario vivir continúa en las casas de reunión, continúa en, en este ejercicio de, de seguir orando, de seguir escuchando la palabra, alimentándonos. Si escuchando y orando cometemos a veces ciertas calaveradas, Dios mío, ¿cómo grande dejamos de orar? Por eso no podemos desfallecer en la oración, no podemos desfallecer en el conocimiento de Dios. Pongámonos en la presencia de Dios, queridos hermanos.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 gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar, amén Espíritu Santo, ilumínanos y santificamos Señor Dios en tus manos nos ponemos ayúdanos a hacer tu santa voluntad, danos fuerzas para empeñarnos en el buen camino, la sabiduría para descubrir ese camino Amén. bueno mis queridos hermanos vamos a amitar este domingo el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículos 23 al 29. San Juan 14, 23, 29. Vamos a iniciar nuestra escalera espiritual. Entonces, en el primer paso, la lectura. abra su Biblia y vamos a seguir la proclamación que un hermano en un momento nos va a regalar. Primer paso, la lectura. Lectura del Evangelio según San Juan. Jesús le contestó, el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras y mi Padre lo amará y mi Padre, yo venderemos. Lectura del Evangelio según San Juan. El que me ama mantendrá fiel a mis palabras y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a Él y viviremos con Él. Pero en contrario, el que no, me, el que no pone en práctica mis palabras, el que no me ama y las palabras que escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Les he dicho... Todos estos mientras estoy con ustedes, pero el Consolador es el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que lo recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo. Les, los dejo en paz, mi paz les doy, una paz en la que el mundo no les puede dar. No se inquieten ni tengan miedo, ya escucharon lo que dije, me voy, pero regresaré con ustedes. Si en verdad me aman, deberían alegrarse de que vaya, me vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Palabra de Dios. Respondemos la pregunta, ¿qué dice el texto? Primer paso, la lectura. Escuchemos al hermano que ahora nos va a regalar la proclamación del texto. Bueno, mis queridos hermanos Hemos entonces leído, escuchado Y yo quiero invitarlo para que con su Biblia en la mano Pues nos adentremos en, en esta experiencia De escuchar, de leer, de prestarle atención al texto sagrado San Juan capítulo 14 versículos 23 al 30 Jesús contestó El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras Mi Padre lo amará y mi padre y yo vendremos a él y viviremos en él son, son siete versículos pero de una profundidad el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras amor y fidelidad van tomaditos de la mano amor sin fidelidad a vagabondería fidelidad sin amor también se puede volver un peso, un peso muy fuerte muy terrible un agobio Amor y fidelidad uniditos El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras Y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él Por el contrario, el que no pone en práctica mis palabras es que no me ama Y las palabras que escucha no son mías, sino del Padre que me envió Dirá Jesús en otro lugar, o fríos o calientes, estoy viendo Pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Cuál la vida y vivirás. Segunda parte de la Pericopa. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará. Vamos a escuchar durante todos estos días, y más específicamente la siguiente semana, que, que va a ser la, el anuncio próximo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 Pero regresaré a ustedes Si de verdad ustedes me aman Deberían alegrarse que yo vaya al Padre Porque el Padre es mayor que yo Les he dicho esto antes de que suceda Para que cuando, para que cuando suceda crean Ya no hablaré mucho con ustedes Porque el Señor Porque se acerca al que tiraniza este mundo Y aunque no tiene ningún poder sobre mí Tiene que ser así para que el mundo sepa Que yo amo al Padre Y que cumplo la misión que me encomendó Levántense, vámonos de aquí bueno mis queridos hermanos entonces en la pericopa en el texto de este domingo vamos a mirar tres momentos, el primer momento es amor y fidelidad y el que me ama es fiel permanece fiel, el que me ama cumple mi palabra y el que me ama el Padre Celestial lo amará dice Jesús esa es la, la, la primera parte la segunda parte de la pericopa tiene que ver con el anuncio del Espíritu Santo y la tercera parte es la promesa de la paz, mi paz les doy mi paz les dejo. Tres momentos de este domingo. Amor y fidelidad, el envío del Espíritu y el mensaje de la paz. Vamos a mirar los otros textos de la palabra de este domingo. La primera lectura está tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo el 1 al 2. Y luego el versículo 22 al 29. Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y prediteros sobre esta controversia. Esta controversia viene de vieja data. Eso lo hemos visto desde bien atrás. Y cuando la cosa ya se pone complicadita, ya empiezan a haber divisiones es necesario que se reúna la comunidad y tome una decisión los apóstoles y los presbíteros acordaron entonces elegir a algunos de ellos y mandaron a Antioquía con Pablo y Bernabé eligieron a Juan Barzaba y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos y les entregaron esta carta, la decisión nos hemos saltado los versículos donde la comunidad discute y todo pasamos del problema a la solución ¿Qué dice la carta? Los apóstoles, los presbíteros, hermanos, salvanos los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de la carne sacrificada a los ídolos, de, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Ahora bien en apartaros de todo esto. Salud. Esta es la primera lectura, la controversia. Complicado, queridos hermanos. Que contrasta o que viene a encontrar solución en el Evangelio cuando Jesús habla de amor y y fidelidad cuando habla del Espíritu que es necesario para entender y por último de la paz una comunidad vive en paz la segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis capítulo 21 versículos 10 al 14 el ángel me extraportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo enviada por Dios trayendo la gloria a Dios brillaba como una piedra preciosa como jaspe traslucio Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles con doce nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevan doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Bueno, la segunda lectura del libro del Apocalipsis. ¿Qué dice el texto? Yo quiero invitarlos, vamos a volver sobre el Evangelio que está tomado de San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 30. Vamos a hacer una lectura personal del texto bíblico. ¿Qué dice el texto? Vamos a... Quisiera invitarlos para que de pronto subrayemos la palabra que nos llama la atención, la palabra que ha tocado nuestro corazón. Si quieres escribirla ahí en el chat, puede hacerlo. ¿Cuál es la frase, la frase o la palabra que le ha tocado hoy? Yo quiero resaltar, el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Bueno, queridos hermanos, vamos a pasar al segundo escalón, que la meditación. Responde la pregunta, ¿qué me dice el texto? Señor, en esta noche me recuerdas este detallito el que me ama se mantendrá fiel a mis palabras gracias Señor por darme tu amor gracias Señor por invitarme a amarte para dejarme en claro que amarte significa serte fiel ¿qué le dice Dios a usted? a mí me está diciendo que debo ser fiel a Dios que es la forma de dejarle ver a él que yo realmente lo amo. Vamos a pasar al tercer paso, la oración. ¿qué le digo yo a Dios a partir de este texto que he escuchado? solo Señor quiero decirte que me des fuerzas para hacerte fiel a veces las palabras pueden con todo ¿cuántas veces te he dicho que te amo que tú eres la razón de mi vida que tú eres la fuerza pero te fallo Quiero hoy, Señor, pedirte que me des fuerzas para hacerte fiel, para no fallarte, para no serte infiel. Dame la fuerza, Señor, para perseverar en este camino. Amén. No sé qué oración quiere hacer usted en este momento. Háblele a Dios de lo que en su corazón, en su corazón resuena, de esta palabra que se nos va a anunciar el próximo domingo. Vamos al cuarto paso que es la contemplación. Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación, que canten de alegría las naciones porque rige el mundo con justicia, Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra, oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga y que le teman hasta los confines del orbe, amén, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos al quinto paso, la acción. ¿Cómo vivenciar esta palabra que hoy se nos anuncia, que hoy se nos proclama? ¿Cómo lo ponemos en, en la cotidianidad, en su tiempo y en mi tiempo, en mi lugar, en su lugar? dice la palabra en otro lugar el que me ama guarda los mandamientos el que me ama es fiel dice hoy Jesús quisiera Señor pedirte que tenga fuerzas para guardar los mandamientos de pronto quisiera invitarlos a todos para que tengamos la tablita de los diez mandamientos a mano que a veces se nos olvida es la forma de mostrar que somos fieles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 una muy buena noche para todos mis queridos hermanos, me alegra mucho haber compartido con ustedes este espacio y bueno que María Santísima siga intercediendo por nosotros. Nos seguimos viendo todos los días en la pildorita de fe, eh, en este espacio del lección divino y cada día queridos hermanos unidos en el Señor. Una buena noche.